sobre los beneficios. Sé que aquí hay eh, profesores, docentes, investigadores y también alumnos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma este tema eh, tiene mucho que ver con, con lo que hacemos en estos tres ámbitos, en la docencia, como estudiantes, pero también como, sobre todo como, como investigadores, pero en fin, al final abarca todos estos ámbitos de la vida académica. Y lo que vamos a ver hoy es un tema que si eh, lo entendemos bien y lo sabemos aprovechar, puede abonar mucho el beneficio, por ejemplo, no sé si aquí tenemos investigadores SNI, por ejemplo. ¿Hay alguno? ¿Quieres levantar la mano? Sí. Ok, perfecto. Eh, investigadores que están en vías de, probablemente, postular a SNI, también seguramente tenemos, o docentes que están en esas vías. Bueno, al final, este tema tiene mucho que ver en cómo mejorar la visibilidad, cómo mejorar el impacto y el posicionamiento de, los, de la investigación que hacemos. Y como tal... Como de manera integrada, cómo podemos mejorar la visibilidad de la producción científica de la universidad. Entonces, voy a tocar el tema de, desde un punto de vista general voy a, pido disculpas anticipadas y si hago comentarios que a lo mejor pudieran ser no muy adecuados ya me conocen, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver porque hay cuestiones eh, críticas eh, dentro de la forma en cómo se hace y se difunde la ciencia, que vale la pena explicar, que vale la pena abrir la discusión. Y en ese sentido les pido que si tienen algún comentario, alguna pregunta, no lo dejen al final, levanten la mano, porque si somos poquitos se puede mantener esta discusión y, y de cualquier manera vamos dosificando el tiempo, ¿de acuerdo? Eh, bien, bueno, voy a sentarme, si me mi computadora. Vamos a hablar rápidamente del acceso abierto, pero seguramente... El, Muchos de ustedes ya saben lo que es. Y antes de pasar a una definición aburrida, quisiera leerles. Es una sátira. Es una sátira que inventó, bueno, más bien que, que publicó un, un estudiante del MIT en eh, de una reseña de un libro de acceso abierto de John Pilinski. Pero es una sátira eh, que nos, nos dice mucho de cómo funciona el sistema de difusión científica en el mundo. Entonces, eh, quiero empezar por ahí. Eh, dice ahí. Dice así: Tengo una idea ingeniosa para una empresa. Mi compañía estará en el negocio de vender juegos de computadora, pero a diferencia de otras compañías de juegos, la mía nunca tendrá que contratar a ningún programador, diseñador de juegos o artista gráfico. En cambio, simplemente encontraré personas que saben cómo hacer juegos y les pediré que me donen sus juegos. O sea, Imaginen ustedes una empresa que se crea y que el principal producto que va a vender no lo, no lo va a manufacturar la empresa, sino que va a pedir que ese producto alguien se lo regale. Así, así va. ¿eh? Naturalmente cualquier persona lo suficientemente generosa como para donar un juego, renunciará inmediatamente a todos sus derechos adicionales. Es decir, si una empresa que además que va a pedir que los productos que va a vender alguien se los regale, ese alguien que se los va a regalar, le va a, a donar o le va a eh, ceder todos los derechos de autor de esos, de, de esos productos que esa empresa va a vender. A partir de ese momento... Solo yo seré el titular de los derechos de autor, distribuidor y cobrador de regalías. Sin embargo, esto no quiere decir que no proporcione valor agregado. Mi compañía será la que empaquetará los juegos en cajas de cartón de 25 centavos. Luego revenderá las cajas por hasta 300 cada una. ¿Pero por qué los desarrolladores me donarían sus juegos? Porque necesitarán mi sello de aprobación. Convenceré a los desarrolladores de que si un juego no es distribuido por mi empresa, entonces el juego no cuenta, de hecho apenas existe, y todo su trabajo en él ha sido en vano. Es cierto que para que el plan funcione, mi sello de aprobación tendrá que significar algo. Entonces, antes de ponerlo en un juego, primero enviaré el juego a un equipo de expertos, que lo probará, depurará y recomendará cambios. ¿Pero pagaré a los expertos por este servicio? En absoluto, como la cereza al final del pastel, les diré a los expertos que es su deber profesional evaluar, probar y decorar mis juegos de forma gratuita. En reflexión, tal vez ningún desarrollador de juegos sería tan crédulo como para caer en mi plan. Necesito una comunidad que tenga una mayor tolerancia hacia lo ridículo, una comunidad que incluso después de desenmascarar mi operación, la estudiara y sostuviera reuniones, pero no se precipitara al juicio al disociarse de mí. ¿qué comunidad podría ser? Lísticos, académicos. Suena una sátira que a lo mejor es... hasta podría ser un poco mensiva. Pero hay cosas que quisiera destacar. Yo también hago investigación, lo hago en, en el cuerpo académico en la Facultad de Ciencias Políticas, y también hemos caído en este mismo juego de la industria eh, de difusión científica. Eh, la industria de difusión científica y más para, para quien hace ciencia a nivel internacional, es dura. Eh, es decir... Las eh, editoriales internacionales, no eh, primero, las que se encargan de publicar un trabajo, no hablemos del acceso abierto, simplemente publicarlo, ellos eh, piden normalmente que los investigadores cedamos los derechos, de, los derechos patrimoniales, los derechos de distribución del contenido digital, y ellos al final son los cobradores de regalías y quien se encarga de obtener los beneficios en términos de ganancias, de la ciencia que se hace en las universidades. No hablo de universidades públicas o privadas, hablo en general. Después, esta misma industria eh, pide que estos trabajos, de los cuales ellos, ellos venden, de los cuales obtienen eh, un lucro, eh, además de que se les ceden los derechos de autor, pues son sometidos a una revisión por pares, revisión por pares en la que muchos hemos intervenido sin que Evidentemente esta industria nos, nos otorgue un, un pago o un salario por ser un revisor, un revisor por pares. ¿no? Simplemente se ha dicho que es el deber ético de un investigador participar en la revisión por pares. Eh, este sello de aprobación, estas empresas eh, editoriales no funcionarían o no, no, no serían efectivas si no tuvieran ese sello de aprobación. ¿Cuál es el sello de aprobación, por ejemplo, de una revista que publica Elsevier o que publica Springer? El sello de aprobación es el famoso factor de impacto que aparece en el Journal Citation Reports o el CIMAGO Journal Rank, que sí está en el cuartil 1, en el cuartil 2, en el cuartil 3, etc. Este es el sello que estas editoriales le ponen a las publicaciones científicas para decir que algo vale o no vale. Y estas empresas han convencido a nuestros sistemas de evaluación institucionales, nacionales, regionales, que solo ese sello importa y que si la revista no está en Scopus o en Web of Science, entonces la investigación que estamos publicando no tiene validez esto es una falacia sobre la cual se ha montado todos los sistemas de información científica y de evaluación científica y en muchas universidades, en la mayoría de universidades no solamente de América Latina, sino del mundo están bajo ese yugo bajo el yugo de si la revista no está indexada en Web of Science o en, o en Scopus entonces la revista no es de calidad y por lo tanto mi investigación es de, de calidad cuando se ha demostrado por muchas vías que hay investigaciones de calidad que pueden no estar en estas revistas y que hay revistas de calidad que no están en estos índices. Estos datos, eh, digamos, no es el objeto de esta conferencia, pero sí los voy a mencionar a grandes rasgos. Eh, no más del 5% de las publicaciones que tiene Web of Science y Scopus son de América Latina. Probablemente eh, a ustedes, como investigadores, y hablo ahora para los investigadores no docentes, sea eh, un poco menos impactante en el sentido de que las ciencias duras tienen un mejor lugar en, la, en, las, en, en, las, en estas bases de datos que se llaman de corriente principal. Hay una mayor cobertura de ciencia dura que de ciencias sociales y humanidades en estas bases de datos, aún así es mínimo. Lo cual quiere decir que si ustedes quieren publicar un artículo en una revista que es, probablemente se edite en España o se edite en México o, o se publique en Brasil, pero esta no estén en estas bases de datos, ustedes no van a elegir publicar ahí. ¿Por qué? Porque no tiene un factor de impacto o porque no tiene eh, una indexación que considera nuestro sistema institucional de estímulos, por ejemplo, ¿no? o el sistema nacional de, de investigadores para evaluarlo. ¿no? Sin embargo, el, el problema, el, el, el error consta o es, está eh, siendo en los sistemas de evaluación. Es decir, los sistemas de evaluación favorecen este tipo de, de, de indicadores y lo que hacen es que como investigadores nosotros estemos buscando publicar en esas revistas. Lo que está sucediendo, y, y lo comentaba con él hace un momento, es que por ejemplo, hablemos de nuestra universidad, Esa universidad universidades pública y eh, cada vez está más preocupada por eh, da, otorgar a los investigadores, mucho más a los del Sistema Nacional de Investigadores, el recurso necesario para publicar en revistas de eh, estas editoriales. Sabemos que las revistas de acceso abierto a estas editoriales ahora cobran por publicar. Entonces, las universidades públicas se preocupan por, por pagarle a sus investigadores por ello. Y por otro lado, las bibliotecas se preocupan por poder, poder eh, adquirir las suscripciones a las bases de datos de estas mismas editoriales. Va un doble pago. Tercer pago: el salario que como investigadores recibimos. Entonces, el eh, cuarto pago podría ser el proyecto de investigación financiado, ya sea por la universidad o por alguna otra financiera tercera. Entonces, son muchos pagos involucrados y las ganancias de esta investigación están siendo privatizadas por empresas comerciales, que a su vez lo que sucede es, por ejemplo, eh, no no es eh, desconocido que nuestra universidad y muchas universidades mexicanas tenemos problemas para acceder a las bases de datos internacionales por el costo que ellos llevan. Tenemos varios años que no podemos acceder aquí desde la UAM a varias bases internacionales. Sin embargo, hay bases de datos que publican, eh, eh, producción científica de nuestra propia universidad y que nosotros mismos no podemos acceder por no tener el recurso para la suscripción. O sea, es, un pro, es un problema muy complicado. Por un lado, las universidades promueven que nosotros como investigadores publiquemos ahí y luego no podemos acceder a esas eh, investigaciones, y con trabajos y, y pagamos, eh, o podemos pagar para publicar en ese lugar Estamos atados todos a un juego de, el, el famoso factor de impacto y el famoso eh, sello de aprobación, por eso fue muy esta fatiga de empezar la, la plática, porque todo gira en torno a eso. Y yo sé que muchas veces como profesores, investigadores, nosotros no, somos, eh, no podemos evitar el, el, el seguir esta forma o estrategia de evaluación. ¿Por qué? Pues porque de eso depende nuestro salario, nuestros estímulos y es la forma en cómo la forma de vida de un investigador tiene que subsistir. Si el sistema de, de evaluación le pide eh, que lo haga, pues lo vamos a hacer. El punto es que aquí hay que cambiar en muchos sentidos y el sistema de evaluación es uno de los principales. Bueno, entremos un poquito en materia. Eh, aquí les pongo un tweet donde dice ayer estuve muy muy enojado Eso es un investigador, un bibliómetro importante dice que está muy enojado y curioso porque no pudo acceder a un artículo que él mismo escribió hace 23 años sin tener que pagar una narración a la editorial y no está autorizado para reutilizar su propio artículo es decir, aunque él pague el acceso por leer el artículo que escribió ni siquiera es capaz de reutilizarlo es decir no, no es capaz de prestar a sus alumnos, o no es capaz, pero lo puede hacer, pero sería ilegal o podría ser demandado por ellos. ¿no? Todo por haber publicado en una revista como las que promueve el CDI, el Springer y todas estas editoriales que, si bien nos venden que si publicamos con ellos vamos a tener un factor de impacto, pues lo que sucede es que al final ellos adquieren todo el derecho para distribuir eh, estos resultados de investigación. Otro ejemplo. Comprar mi paper publicado me cuesta 42.29 euros, y ahí está el de Sprinter. El trabajo financiado con mi salario con proyectos públicos. Este es un investigador español que le paga el Estado, por tal, dependiendo de una universidad pública, y que ahora no puede, no solo él como autor, nadie puede acceder si no se paga. ¿no? Eh, y es un, es un resultado de investigación financiado por su universidad y financiado con fondos públicos. Entonces, eso es, un, es una paradoja eh, pues eh, que al final es cae lo ridículo, pero así funciona el ciencia. Eh, por otro lado tenemos el problema de acceso, es decir, suponiendo que existen 80.000 revistas sanitarias en el mundo, que se un poco más de ello, y que fueran vendidas al costo sin ganancias a las universidades, ninguna universidad en el mundo, incluso las que más eh, recursos económicos tienen, podrían acceder al total de lo publicado en el mundo, eso es obvio, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado a universidades como Harvard, como el MIT, como muchas universidades del Reino Unido, países completos, como el caso de Alemania, el, la Max Planck Society, en fin, eh, hayan cancelado suscripciones a estas editoriales y estén reformulando sus sistemas de evaluación científica para ya no depender de la industria que nos que que tiene a todos agarrados con los dedos en la puerta porque no podemos movernos sin que la industria de alguna forma pueda intervenir esto es preocupante, es muy preocupante si nosotros analizamos el circuito de comunicación científica tradicional y vemos que digamos en la parte de la investigación dividiendo la investigación científica en tres procesos la parte de la investigación, la parte de la publicación y la parte de la evaluación científica y dentro de la parte de investigación donde tenemos pues la parte de pues desde colectar datos analizar los datos escribir luego publicar luego hacer los casos de arbitraje por pares luego hacer una distribución de esta eh, publicación y después que eso sea evaluado que se socialice que tenga visibilidad y tenga impacto todo este circuito digamos de investigación si lo analizamos con respecto al tiempo nos vamos a dar cuenta de lo siguiente quiero que observen la gráfica donde yo les eh, les, les hemos puesto ¿Cómo empresas como el Elsevier ha adquirido todas las pequeñas eh, empresas, aplicaciones, herramientas, sistemas que hacen cada una de las tareas del circuito de comunicación científica? Es decir, por ejemplo, compró eh, Mendeley, seguramente muchos de ustedes usan Mendeley, ¿no? Mendeley era libre, ahora ya es de Elsevier, es, es un sistema para eh, hacer referencias citas bibliográficas y, y publicar información Compró el, el repositorio de ciencias sociales, eh, compró BIPRES, compró, bueno, tiene Science Direct, tiene Scopus, en fin, ha venido o desarrollando o adquiriendo todas las herramientas que se encargan de cada uno de estos procesos del circuito de comunicación científica. De tal forma que, por lo menos en Europa, todo lo que hace un investigador, desde que eh, emite una hipótesis, colecciona datos, arma grupos de investigación online comparte referencias bibliográficas, todo está pasando por la caja y tiene uno que pagar para que el CERN dé permiso, para que el CERN nos dé acceso. Esto ha llevado a que, como ya les decía, muchas universidades, pues, estén armando, digamos, más bien, tomando acciones para cancelar sus suscripciones y para modificar la forma o lo que se les solicita a los investigadores para publicar. Sin embargo, el CERN sigue siendo una de las empresas más lucrativas del planeta de hecho es una eh, empresa que eh, obtiene mayores ganancias que Apple, Google, Amazon ¿no? y lo mismo pasa con el oligopolio comercial que es Wiley, Springer eh, publicaciones Sage y Elsevier. son altamente lucrativas, porque son altamente lucrativas porque no producen nada, porque solo distribuyen lo que alguien más produce y lo que se financia con dinero de otros lugares, y muchas veces como en el caso de nuestra universidad que es pública, con dinero público por ello, no sé si ustedes han utilizado el eh, famoso Sci-Hub, ¿no? este, esta base de datos hecha por una, eh, por una chica llamada Alexandra Elbaquial, en donde eh, pues ella pone en, en acceso abierto millones de documentos y estos millones de documentos eh, pues, eh, lo que hacen es que si ustedes encuentran un artículo y quieren no pagar por ello, probablemente lo van a encontrar en sci -Hub. Entonces, él se vio la demanda y pues es una eh, mujer que no puede salir de su país y que tiene una demanda por 15 millones de dólares, al menos eh, si sale de su país, es muy probable que la justicia estadounidense pues no la deje llegar a ningún otro país. ¿no? Eh, lo mismo sucedió con el caso de Aaron Swartz, a lo mejor ustedes lo escucharon por ahí, una, un chico que eh, trabajó muy de cerca en la creación de, por ejemplo, el protocolo de RSS, que se ocupa mucho para difundir eh, la información científica, y él eh, quiso poner a la discusión el tema de propiedad intelectual Y él dijo, bueno, si yo compro un libro en una librería Yo lo puedo prestar a mis alumnos, a mis familiares Cualquiera que pueda yo tener el acceso Se lo puedo prestar y no pasa nada ¿Qué pasa cuando yo compro un libro digital? ¿O cuando yo compro eh, un, un artículo científico? Estas editoriales lo que dicen es para uso exclusivo tuyo De quien pagó Entonces si yo lo presto a mis alumnos O lo presto a algún familiar Estoy incurriendo en, en algo ilegal en el ámbito digital lo podemos hacer porque es muy difícil de rastrear, pero eso es ilegal. El punto es que si fuera rastreable, el ese debería demandarnos. Y eso es justo lo que pasó con Arnold Swartz. Arnold Swartz eh, compró documentos a las de JSTOR y los puso en acceso abierto, argumentando que él ya, lo había, ya había pagado por ello. ¿no? Y obviamente le cayó toda la ley encima, un poco fue un chivo expiatorio del tema de derecho de autor, y tuvo tantas demandas y tantos problemas legales que el chico se suicidó en el, en el 2013. Entonces, todo este movimiento de acceso abierto, lo que promueve es la disponibilidad del contenido, especialmente el contenido resultado de investigación, que se ponga en la red sin barreras económicas, pero también sin barreras legales y sin barreras técnicas, no solamente es que no se come por él. Esto eh, fue formalizado con tres iniciativas, una de Budapest, una de Bedesta y una de Berlín, en el 2002 y 2003, y lo que promueve básicamente es que la, los resultados de la investigación financiada con fondos públicos deben ser accesibles al público. Y esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos sobre todo en, en, en nuestra universidad. Nosotros somos eh, investigadores que nos paga la universidad, y lo mismo pasa con los alumnos que nos escapan. ¿no? Los alumnos cuando hacen una tesis, por ejemplo, al final esa tesis es un producto académico de, un, eh, de una eh, carrera universitaria en una universidad pública. por lo tanto eh, cuando hay dinero público eso debería ser accesible al público ¿no? es, eh, de alguna forma hasta hace poco me preguntaba un alumno maestra, ¿de dónde puedo bajar un artículo que me dejó leer mi profesor? lo que pasa es que mi profesor no me puede dar una copia y entonces me, me dio el link de Springfield donde lo tiene que bajar ¿cómo vamos a pedir a nuestros alumnos que ellos paguen por leer algo que nosotros mismos hicimos con salario público y que ellos tengan que pagar por descargar? Ese es absurdo ¿no? el alumno no debería por eso, de alguna forma, yo le digo a mis alumnos, deben exigir que lo que hacemos nosotros como profesores sea público. ¿Por qué? Porque a nosotros nos paga la universidad. ¿no? Y no solo nuestros alumnos, al final eh, la sociedad entera. ¿no? O sea, eh, si nosotros hacemos una investigación relacionada con una mejora agrícola, por ejemplo, en cuestión del maíz, ¿no? ¿por qué solamente la sociedad académica puede acceder a él? No, tendría que acceder eh, a lo mejor el campesino interesado en aplicar cierta técnica. Tendría que... ¿no? Y es un deber no solamente ético, sino que tiene que ver con a dónde va a parar el beneficio de la inversión pública en ciencia. Entonces, bueno, el objetivo de este movimiento es conseguir la disponibilidad universal a través del Internet del conocimiento aprobado por la comunidad científica y académica. Si no hubiera ahora la oportunidad que nos dan las nuevas tecnologías, el Internet, el fácil acceso de publicación en la web, pues se entendería. Es decir, se entiende cómo se hizo la empresa que es ahora. ¿Por qué se entiende? Pues porque anteriormente la distribución del conocimiento científico se hacía por barco. Cuando recién surge el libro impreso, pues si alguien quería publicar algo que se conocía en otra región del mundo, pues había que mandar un barco o un avión o lo que se pudiera. Pero ahora con las tecnologías digitales se podría quitar ese intermediario. Y es ahí donde surge la importancia de los costos institucionales que lo vamos a ver. No hay por qué, no tendríamos por qué una, una empresa hacer una distribución digital cuando eso es más fácil de hacer ahora pero seguimos atados al famoso sello de aprobación, desafortunadamente. ¿Qué puede hacer un estudiante o un investigador para participar? Eh, tratando de salvar un poco esta, este tema de la evaluación científica, que con eso empecé la, la plática. Primero, publicar en revistas de acceso abierto y calidad. Es decir, cuando nosotros vamos a ser prácticos, okay, los sistemas de evaluación son arcaicos, eh, hay que eh, mejorarlos, y si no los mejoramos, esto no va a ser posible. Pero hay formas prácticas de cómo, como investigadores, y ahorita los alumnos, alumnos, podemos eh, trabajar en acceso abierto sin perder digamos nuestra, nuestro posicionamiento, nuestra, nuestra forma de publicar. Es decir, muchas revistas del nuevo Science o de Scopus son de acceso abierto. Es decir, si nosotros tenemos una batería, a lo mejor de cinco revistas, en las cuales puedo publicar, porque el CONACID o no, la UAM me pide que publiquen revistas indexadas en Scopus, bueno, de acuerdo, ya me lo pide, no, no es del todo correcto, pero ya me lo pide. Pues voy a revisar de esas 5 o 10 revistas que puedo publicar en Scopus o Web of Science, ¿cuáles son de acceso abierto? Entonces una buena práctica de entrada es decir, bueno, voy a revisar las 10 revistas que yo quiero publicar, que a lo mejor están en el cuartil 2 o 1 de Scopus, voy a revisar si son de acceso abierto y voy a revisarlas en el directorio de revistas de acceso abierto llamado DoAJ. Entonces, me voy a DOAR y reviso el nombre de la revista, y si además cumple que es de acceso abierto, perfecto, ya voy ganando. ¿no? Ya está indexado el website Scopus y además es de acceso abierto. Pero además, ojo, hay que, hay que preguntarnos si esa revista eh, me pide que yo haga la sesión de derechos. ¿Por qué? Porque ya quedamos que eso no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque si no ellos mañana pueden cerrarme el acceso y ya pueden no ser de acceso abierto porque ellos tienen los derechos a de hacerlo. Entonces, en el mismo doar, el directorio me dice si la revista me pide o no hacer una sesión de derechos. Los derechos de autor deberían ser del autor, los derechos de patrimoniales. Obviamente los morales siempre son del autor. Y por otro lado, debo saber si me, esta revista me va a pagar, me va, perdón, me va a cobrar por publicar. Entonces, si a su vez ya, ya verifiqué que está en Web ya verifiqué que no me va a pedir la sesión de derechos, ahora voy a revisar si me va a cobrar por publicar. Si a su vez me dice no, yo no tengo por publicar, perfecto. Entonces, encontré una revista que está indexada, que es de acceso abierto, que no me pide decisión de derechos y que además no me pide que le cargue. Al menos hagamos una decisión informada, sería como se si dice, de dónde publicar en beneficio no solamente de mi carrera académica, sino en beneficio de que mis resultados de investigación lleguen a la mayor parte de personas. Si ustedes lo quieren ver como un, un asunto ético, lo podemos ver así. Y si no veámoslo como un asunto estratégico, entre más abierto esté lo que yo publique, es más fácil que me lean, más fácil que me cite, y a la larga eso también genera mayor impacto y mejor posicionamiento para un investigador. Y sabemos que un investigador también eh, vive de ese prestigio y de ese reconocimiento. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, por otro, exigir a los colegas que el trabajo financiado con recursos públicos sea público para la sociedad. Y eso va para los alumnos. Eh, antes, eh, por otro lado, antes de pagar por leer literatura científica hay que verificar si, si eso es de acceso abierto muchas veces, y eso nos pasa mucho por ejemplo en Redalica empresas como EBSCO que trabajan directamente con las bibliotecas universitarias y que venden servicios de descubrimiento de información eh, y, y lo que hacen es utilizar bases de datos para poder dar un acceso central a través de la biblioteca muchas veces en esos paquetes incluyen bases de datos de acceso abierto entonces, eh, uno cree que, que está accediendo a esos recursos porque contrató todo eso, pero muchas veces no es así. Muchas veces esos recursos ya están en abierto. Lo que pasa es que eh, como los trae cometidos metidos en, en, en, en el paquete de servicios, no nos enteramos. Por ejemplo, lo que hacemos en Redalic por política es nosotros no permitimos que Redalic sea indexado por este tipo de descubridores comerciales. ¿Por qué? Porque no se, no se le deja claro al usuario al lector que estos recursos no, en realidad estaban gratuitos, no es que se los está vendiendo la empresa, ¿no? Eh, y por otro lado, difundir la producción académica científica en el repositorio de la institución. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del repositorio. Una línea típica de derechos reservados nos dice esto. Y si ustedes han visto donde han publicado, eh, hagan un ejercicio donde hayan publicado un artículo, generalmente viene un copyright, y el copyright ¿quién lo tiene? La editorial. ¿no? Todos los derechos reservados, copiar y distribuir, no está permitidos sin, sin el permiso escrito de la editorial. Parece ser que hasta ya nos acostumbramos a esta leyenda de derechos reservados y nadie la cuestiona y nadie dice nada. ¿no? Pero cuando hablamos de ciencia y de ciencia financiada con fondos públicos, esto, es, esto sí debería discutirse. ¿no? Y entonces, lo que promueve el acceso abierto debería ser, primero, que el copyright no lo tenga la editorial, sino quién, el autor. ¿no? ¿Por qué? Porque al final es el, el, el ente que generó ese resultado de investigación. Y debería decir, en vez de todos los derechos reservados y que está prohibido copiar y difundir, debería decir, por favor, copia y disemina este artículo tanto como sea posible. Solo cítame, si yo soy el autor, apropiadamente. ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso va en beneficio incluso de la visibilidad del propio trabajo. ¿no? Entre más se conozca, más se puede leer y más se puede citar. Esto es una, ya se puede hacer, ya se puede cambiar del, del, o se puede transitar del modelo de todos los derechos reservados al modelo de algunos derechos reservados. Y este es un modelo llamado CopyLeft, un poco en contraposición al copyright, no es incompatible con el copyright, es complementario al copyright. Y lo que dice es: si el copyright de alguna forma ya te dice que debes dejar que todo está prohibido, el copyleft lo que te dice es: no, no todo está prohibido. Puedes copiar, o puedes leer, o puedes imprimir, o puedes descargar. Nosotros somos ahora quienes decimos al usuario lector qué es lo que podemos hacer. Son licencias que tienen la ventaja que nacieron para el ámbito digital, que todo tiene que evolucionar. Ya, ya no estamos, digamos, como hace 50 años, donde no había el ámbito digital de, de distribución de contenido científico. Ahora hay que evolucionar en términos de legislación, de modelos técnicos, de modelos legales. Y una de estas evoluciones es, es este modelo, que no es el único. Hay otros modelos que han surgido, este sí es el más popular, que son las licencias de Creative Commons, en donde nosotros como autores la creamos, y es una licencia que tiene un respaldo legal, en México ya están operando las licencias de Creative Commons, pero a su vez es una licencia digital. Y si ustedes, por ejemplo, un alumno, le redacta un ensayo, redacta o toma una fotografía, o elabora un video, o graba una canción, entonces, al momento de distribuirlo en la red, puede crear una licencia de Creative Commons por sí mismo. Y al menos el, el, esta producción digital ya va a viajar en la red con eh, los metadatos que protegen la autoría de esa obra, sea lo que sea. Si usted sube un video a YouTube, en el mismo YouTube ya te dice si quieres elegir una licencia de Creative Commons y qué tipo de licencia quieres elegir. Entonces ya puedes publicar, y, y hablando de la ciencia, puedes publicar un artículo científico con ese tipo de licencia y hay una protección. Esto, cuando nosotros lo, lo miramos un poco hacia atrás, es eh, preocupante, el tema de derecho de autor. No sé si ustedes han escuchado acerca de la biblioteca europea llamada Europeana, que se ha encargado como de recuperar todo el legado cultural y científico de Europa, y hay lo que le llaman el, los, el hoyo negro de, de, de european. Es decir, entre los años 1940 y el 2000 no se ha podido recuperar nada porque no se tiene el derecho de autor... ¿Por qué para, para adelante sí se puede? Porque las obras ya están haciendo con licencias de creative commons, entonces ya se pueden tomar y distribuir. Puedes hacer, por ejemplo, una traducción de un libro, que ahora ha pasado. ¿no? O sea, las novelas del Quijote ya se pueden traducir a cualquier idioma y tú puedes, eres libre de hacer una traducción siempre cuando cites al autor, o puedes hacer un video, una película, una obra derivada de ello, ¿no? y pasan al dominio público. De hecho, hay una muy buena página que se llama de, de Public Domain Review, donde tiene todas las obras de dominio público llámese películas, audio, libros, en fin, que han ido colectando que ya han perdido el derecho, bueno pues ya no tiene el derecho como tal privatizado y privado y entonces se puede hacer cualquier obra derivada de ellos. Bueno, entonces cinco años después de la muerte de Alonso nos seguimos preguntando, seguimos discutiendo, todavía no resolvemos como sociedad el tema de por qué un libro o un contenido digital no tiene las mismas características en cuanto a que yo lo pueda distribuir si ya pagué por él. ¿no? Se seguimos sin responder ese problema, seguimos sin solucionarlo, seguimos sin tener, pues, eh, un... tenemos herramientas y alternativas incluso legales claras, pero no son tan usadas. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en nuestra universidad, y no es la única, no, estoy, no, no quiero desmeditar a nuestra universidad, sino que realmente es una forma en que operan las universidades, no solamente en toda América Latina, no hay una política respecto a qué tipo de licencia se debería de usar cuando nosotros publicamos una obra en Internet, ¿no? que sería bueno saberla ¿no? y tenerla. ¿no? Eh, hace poco me encontraba con, con una profesora en la Facultad de Psicología, con Asia a, a esto, y decía, es que yo tengo por ahí una investigación que sería importante, es que, eh, más bien que me paguen una regalía X editorial, las regalías son, en, en cuanto a contenido científico son mínimas, lo que sabemos, bueno, no sé si de usted nos puede compartir la experiencia si la tiene, pero lo que puede darles una editorial eh, privada respecto a una regalía es mínimo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que hacemos lo que hacemos con la ciencia no se vende como un bestseller de, de literatura, ¿no? Entonces la regalía no es lo mismo. El, el científico no vive de las regalías, vive de otras cosas, ¿no? De proyectos, de prestigio, de impacto, de, de... entonces. Eh, si esta investigadora que ha hecho un trabajo sobre bullying lo publicara y realmente fuera útil eh, y en vez de buscar la regalía, buscar el beneficio social y ese beneficio social a su vez se traduce en el prestigio y en impacto, etc. A, su, a, a la larga eso va a ser mucho más generador de recurso para el propio investigador que una regalía, ¿no? Sin embargo, allá hay un asunto que, que, que a lo mejor es un poco un mito, ¿no? Hay dos vías rápidamente para ejercer el acceso abierto. Por un lado está la vía, de la, la vía dorada, la que se conoce como vía dorada, que tiene que ver con las revistas científicas, y la vía verde, que tiene que ver con, el, con los repositorios institucionales. Rápidamente, este es el, el sitio que les mencionaba al, al inicio, la vía dorada o el directorio de revistas de acceso abierto debería ser un... Un referente, una fuente de consulta en donde nosotros como investigadores podamos saber, o como alumnos también, si queremos titularnos por artículo científico, sí buscar una revista que a lo mejor esté indexada en donde nos pide eh, nuestro sistema de evaluación, pero también busquemos aquí, busquemos aquí si la revista es acceso abierto, porque puede pasar que, que tenga todas esas características y que, como yo les decía, eh, tengamos claro el derecho de autor y tengamos claro si nos cobra o no por publicar. ¿no? Tenemos Redalí, que es un proyecto hecho por la institución, que no solamente tiene revistas de la institución, sino de toda América Latina, como sabemos, hay más de 1.300 revistas ya en la plataforma, y que justamente a través de este proyecto nuestra universidad lleva esa bandera de el acceso abierto no lucrativo, el acceso abierto en el que no cobra por publicar, todas las revistas que están en Redalí no cobran por publicar, si ustedes, iban van a encontrar que una muy buena parte de estas revistas están en el nuevo y están en Scopus no se crea que son dos cosas como excluyentes, no lo son, ¿no? Entonces, si vemos que hay una revista que, que está bien posicionada en las bases de datos que nos piden, nuestra evaluación científica, y a su vez es de acceso abierto y está en Redalit, tenemos la garantía que es una revista de calidad, que no me cobra por publicar, y en fin. El tema de derechos, ese sí no se los aseguro, porque hay muchas revistas que están en el tránsito de... Eh, ya no pedirle la sesión de derechos al autor muchas veces cuando abrimos este tema con los, eh, con los editores lo que nos dicen los editores es bueno, le preguntamos, ¿y por qué le pides los derechos de autor? Eh, que te ceda los derechos al el autor pues porque así se ha hecho siempre esa es su respuesta, ¿no? pues porque el formato así está oye, pero es que no te has preguntado que el autor es el dueño de los derechos pues no, ¿no? O sea, hay muchas cosas incluso inerciales que, que operan en este sistema de de, de comunicación científica que poco a poco irá cambiando. Entonces, hay algunas revistas que ya están transitando, mismas de Redalic, de DOAC, hacia este, este como eh, respetar el derecho de autor, dejarlo en los autores y no pedir la cesión de derechos. Está Cielo, y Cielo sabemos este proyecto que nace en Brasil y hay un como un Cielo por cada Brasil, producción por cada país, y hay un Cielo en México, ¿no? que también tiene revistas que de igual forma son de calidad y que son de acceso abierto. Y esta es una tablita que, que por ahí tal vez nos muy bien, no importa. Les dejo el link para que ustedes la puedan consultar en, en mayor medida. Y nos habla de qué tan abierta es una publicación. Es decir, muchas veces cuando hablamos de acceso abierto creemos que todas las revistas son iguales. ¿no? Pero hay revistas que, por ejemplo, aquí vienen diferentes niveles de derecho para los lectores. Y eso es muy importante. Es decir, a lo mejor la revista me pide la sesión de derechos y solo me va a dejar que publique una copia de la investigación, pasado un embargo, lo que se le conoce como embargo en las revistas científicas, ese periodo en donde la revista eh, se, se guarda el, el, digamos, el derecho de ponerlo abierto para que puedan vender suscripciones. ¿no? Entonces te dicen, en seis meses no la puedes publicar porque yo la voy a vender, pero después de seis meses tú ya puedes publicarla en abierto. ¿no? Eh, aquí esta tablita nos dice si es un periodo de seis meses puede, hay revistas hasta de un año de embargo o hay revistas que no tienen ningún embargo las que no tienen ningún embargo son clasificadas como mucho más abiertas ¿no? y en ciencias duras en ciencias médicas esto resulta fundamental ¿cuánto, qué, ¿qué podría pasar si, si un descubrimiento en términos de salud pública por ejemplo se guarda seis meses ¿no? o sea, Pueden pasar cosas ¿no? o sea, al final el tema del inmediate es importante luego viene el tema de eh, el, la, el derecho a reutilizar. ¿Qué puedo hacer con ese trabajo? A lo mejor sí lo puedes poner en abierto, pero solamente en un repositorio de tu institución. O lo puedes poner abierto en donde sea, y lo puedes mandar por correo, y lo puedes poner en otros sistemas. En fin, hay diferentes escalas en, del derecho de reutilización. Y luego viene el derecho de, eh, bueno, más bien el copyright. ¿Quién tiene en este caso el, el derecho? Como ya lo habíamos visto. En fin. Esa es una tablita que es importante conocer porque hay que preguntarnos en la revista donde publicamos qué es lo que podemos hacer. Hablemos de la vía verde. La vía verde eh, digamos, se caracteriza por el autoarchivo, es decir, el que yo solo como investigador vaya y deposite una copia de mi investigación y puede ser una copia a distintos niveles, puede ser el que se conoce como preprint, que es mi trabajo original antes de que haya pasado por cualquier publicación. Se supone que uno debería tener el derecho de eh, publicar el preprint. Sí, sí, quedó claro que es el preprint, ¿verdad? Eh, nosotros deberíamos tener el derecho de publicar el preprint en donde sea, porque es mi obra. ¿no? Sin embargo, cuando yo paso por una revista, hay revistas, por ejemplo, todas las del Sevier, no les dejan publicar ni siquiera el preprint. El preprint es cualquier eh, versión de mi artículo antes de que pase por una revisión por pares. ¿no? Porque se supone que ellos argumentan de que una vez que pasa por la revisión por pares, pues ya tiene comentarios de los dictaminadores y por lo tanto esa obra ya no tiene todo el derecho, porque ya tiene información que no solamente es como tuya, ¿no? porque ya hay comentarios de los dictaminadores o de los árbitros de la revista. Y cuando ya pasa a la publicación como tal de la revista, que ya tiene una, eh, una portada, un ISCN, etc., pues entonces esa es otra versión que se le conoce como post print entonces, hay que saber, cuando publicamos en cualquier lugar, incluso con una editorial comercial si vamos a publicar un libro, ¿qué vamos a poder hacer con ese libro? Si lo vamos a poder publicar a nivel preprint o a nivel postprint o a nivel final, que es la versión ya maquetada y editada y publicada con portada de colores y, y de, de la propia editorial. Entonces, hay diferentes versiones de mi artículo y tengo que saber. Hay revistas que ni siquiera el preprint me dejan publicarlo en ningún lugar. Ni siquiera el preprint. ¿no? Hay... Eh, ya casi 4.000 repositorios en el mundo al menos registrados, principalmente en Europa si bien eh, en Latinoamérica trabajamos con, un poco con un acceso abierto e informal eh, los repositorios como tal suceden o surgen más en, en Europa eh, con un casi 50% ¿no? y tenemos repositorios de todo tipo, siendo uno de los que más eh, se conocen los repositorios institucionales, eh, es el 85% de ellos, pero hay repositorios como por ejemplo Redalí, que sería como un repositorio agregador, sería clasificado como un repositorio agregador, y Redalí participa también de esta estadística como un agregador, es decir, no solamente tiene producción científica de la universidad, sino también de otras universidades, por eso se considera agregador. Y entonces, cuando las universidades se dan cuenta del beneficio del acceso abierto, pues surgen las famosas políticas de acceso abierto a nivel institucional, eh, a veces mal llamadas mandatos de acceso abierto. ¿Alguno de ustedes eh, sabe que la universidad, la, nuestra universidad, tiene un mandato de acceso abierto? No. Eh, pues no importa que no lo conozcan porque todo el mundo es <risa> Bueno, eh, Este mandato de acceso abierto, si bien es un avance, no lo discuto, es un avance eh, en, en el camino digamos, de, de la implementación del acceso abierto en la institución. Se publicó en el 2013, ¿me parece? Sí, 2013. Eh, es, nos deja, digamos, en la Gaceta Universitaria una nota sobre eh, pues que deberíamos publicar como investigadores en acceso abierto, pero es sugerente, es decir, no es vinculante, como dicen los abogados, sino que es decisión del investigador publicar o no publicar en acceso abierto. En México, no sé si alguien lo conozca, también hay un mandato nacional, ¿no? eh, eh, bueno, hay un, por ejemplo traigo que ahorita lo hablo, pero bueno, también hay un mandato nacional eh, que en 2014 fue aprobado porque eh, pasó todas las cámaras y pasó todo el camino legislativo, y ahí eh, se modificaron tres leyes: la ley orgánica del CONACIN, la ley general de educación y la ley de ciencia y tecnología, en donde se adicionan eh, eh, artículos y, y secciones donde se eh, menciona el acceso abierto, pero también quedó a un nivel de recomendación. Se recomienda a los investigadores mexicanos publicar el acceso abierto, tampoco es obligatorio, ¿no? Pero en fin, vamos, en el camino al, al menos ya hay un avance, ¿no? aunque no es algo, eh, digamos, una política obligatoria. Algo que sí, eh, que para quien está interesado en, en, en tomar este, esta estrategia de publicación, ¿no? que a su vez ya les comentaba, redunda mucho en el beneficio de la visibilidad de lo que hacemos como investigadores, es consultar esta herramienta que se llama Sherpa Romero. Así como ya tenemos la recetita de vamos a ver si está indexada en Web Science, ah ya vimos que sí, nos vamos a doar, vamos a ver si ya si nos pide sesión de derechos, si nos piden pagar por publicar. Y finalmente en esa búsqueda de dónde publicar, llego a esta herramienta que se llama Shell Palomeo para poder identificar qué permisos me va a otorgar la revista para trabajar eh, eh, las versiones pre-print y post -print de, la, de lo que yo publique en esa revista. Eso es un buen... Ese es un buen ejercicio. Muchas veces cuando se les cuestiona a los investigadores ¿por qué no publicas una copia de tu investigación en el repositorio de la UAE? Muchas veces es porque no se sabe si podemos hacerlo. No se sabe si tenemos el derecho de hacerlo. ¿Es afuera? Ah, ya, ok. Ya. Bueno, entonces cuando llegamos a Sherpa Romeo vamos a encontrar que las revistas, es un registro de revistas y está cada revista categorizada en cuatro colores, que es facilito Si la revista es verde, quiere decir que la revista da el permiso al autor de archivar. Archivar se refiere a colgar una copia de esa investigación en el repositorio de su institución. Tanto del preprint, o sea, mi versión original, mi borrador, como el postprint, es decir, la versión después de la revisión por pares, pero también la versión final final, que ya fue Entonces, cuando una revista es verde, tenemos la certeza de que podemos hacer lo que sea con ese, al menos colgarnos en el repositorio institucional sin tener ningún tipo de problema. Si la revista es azul, solamente podemos publicar el postprint, es decir, la versión después de la, de la revisión por pares, y finalmente el, la versión final. Si es amarillo, solamente podemos eh, archivar la versión preprint, la previa a la revisión por pares. Y si es blanco, la revista no me deja colgar ninguna copia en ningún repositorio. Por lo tanto, si yo publiqué en una revista categorizada como Blanca, no hay nada que hacer. Ese, ese, ese artículo solo puede ser consultado en la página de la revista bajo las condiciones de la revista. Entonces, es bueno conocer, cuando vamos a elegir una revista donde publicar, pues además, ¿qué puedo hacer después con, con mi artículo? Para que no nos pase como el tweet que les puse al inicio de la conferencia, que el autor que ni siquiera puede descargar lo tiene que pagar y aparte no lo puede reutilizar, ¿no? Bueno, pues esta es más o menos la estadística de revistas en el mundo. 41% son verdes, 33% son azules, 19% aún siguen siendo blancas. Entonces, bueno, ahí vamos viendo que esa, la parte verde y probablemente la azul sea las que me conviene más publicar en, en esas revistas. ¿Por qué? Porque son en las que yo puedo regresarle a mi institución una copia del de trabajo que fue financiado con mi salario. Entonces, ya, bueno incluso a nivel institucional, tener una política de publicar en este tipo de revistas, al menos en las verdes y en las azules, para poder evitar que los alumnos tengan que después ir a comprar los artículos que nosotros mismos publicamos. ¿no? O sea, son acciones concretas, facilitas, que se pueden seguir desde varios puntos de vista. ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una, eh, una revista, que en este caso es Ciencia El Bosón, en donde tiene aquí dos palomitas, que quiere decir que sí permite el, el archivo del postprint y el PDF, pero no el archivo del preprint. O sea, en el caso de si alguien publica en esta revista que es de la universidad, no, no permitiría el autoarchivo del preprint, pero sí de las otras dos copias, una revista azul. ¿no? Bien, rápidamente el acceso abierto en México. Hay un, hay un proyecto muy eh, grande que se llama la, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, donde también participa el repositorio de nuestra institución. Se llama Remeri. Si ustedes quieren consultar, por ejemplo, los alumnos que están haciendo investigación, tesis de otros alumnos eh, mexicanos pues entonces habrá que recurrir aquí, por ejemplo, es, es un excelente repositorio de tesis que agrega todos los repositorios de tesis del país, ¿no? En vez de andar brincando por, por institución en institución, pues me voy a remer y voy a encontrar de una manera centralizada el acceso a las tesis del, del país. Ahorita vamos a hablar de dónde encontramos las tesis del mundo y de América Latina, también para hacer como, llegar a lugares donde ya nos, nos hacen cierta labor de, de integrar la información y que no andemos por todos lados. Está lo que ya les decía, la reforma en de ley en materia de acceso abierto que se promulgó en 2014. ¿no? Ahí está el link, por si quieren, les puedo dejar después la presentación hacia el diario oficial de la Federación donde se habla sobre el tema. Y está el tema del repositorio nacional, que es, es, es un poco el, el resultado después de que se generó esta ley. El, el CONACYT se dio la tarea de crear un repositorio para todo el país que eh, integra de alguna forma los repositorios principales del país ¿no? en, en este repositorio nacional. O sea, A grandes rasgos, eso es lo que se está haciendo en México respecto al acceso abierto. Y el acceso abierto, eh, quisiera detenerme cinco minutos en hablar de que si al final tiene un, digamos, un objetivo, si ustedes quieren hasta noble, ¿no? detrás, una causa detrás del acceso abierto, pues, eh, y, y, y que ese objetivo, si ustedes leen la declaración de Budapest, que fue la primera, hablaba sobre eh, disminuir brechas en términos de la participación de países en desventaja, como los nuestros, ¿no? como, como México, en donde la participación en la ciencia global es difícil, y es complicada, en donde publicar en las grandes editoriales cada vez resulta más difícil, y de alguna forma el acceso abierto buscaba un contrapeso para que estas editoriales pudieran bajar un poco de poder y poder, pudiéramos como región eh, insertarnos en una discusión global. Eh, sin embargo, el acceso abierto a 15 años de su promulgación oficial pues eh, ha pasado de todo. Y una de las cosas que ha pasado es que ha tenido efectos adversos. Y uno de esos efectos es que en vez de disminuir el poder y el lucro que hacen estas editoriales comerciales, pues ha aumentado. Entonces resulta que el acceso abierto ha sido un genial negocio para las empresas comerciales. ¿no? Ustedes se preguntaría, bueno, ¿pero por qué? Si lo que estamos buscando es, es justamente lo contrario. Bueno, pues porque se si inventaron un modelo... Y ese modelo es el acceso abierto llamado APC, es decir, el, el article processing charges o pago por publicar, que ya venía yo mencionando hace un rato. ¿no? Eh, ese pago por publicar es, ok, ya entendí, la ciencia y la sociedad y la humanidad me pide que yo no le cobre al lector, es casi que políticamente incorrecto cobrarle al lector, ya lo entendí como empresa. ¿no? Sin embargo, de algún lado tiene que vivir la empresa. Entonces les ocurre, entonces, en vez de cobrarle al lector, ahora le voy a cobrar al autor. Y, y ahora resulta que nos cobran a los investigadores por publicar en la revista si queremos que eso sea de acceso abierto. Lo cual genera dos efectos nuevamente adversos. Por un lado, que si yo como investigador me va a salir más caro publicar en una revista de acceso abierto que publicar en una revista de acceso cerrado porque yo tengo que absorber el costo de que le cobren al lector, pues voy a desalentar que el investigador publique en acceso abierto. ¿Por qué? Pues porque sale más caro. Entonces mejor público en acceso cerrado, porque al fin que eso lo pagan los lectores, no lo pago yo. Mejor que lo paguen mi salud, para qué lo pago yo. Ese es el primer efecto adverso. Segundo efecto adverso que eh, en países como el nuestro, nosotros tenemos un modelo en donde el recurso público, hay inversión pública en la difusión de conocimiento. Es decir. La UAM financia las, a las revistas eh, que tiene la UAM, con dinero de la UAM, cosa que es absolutamente, eh, incluso hasta, bueno, lo hable, pero más allá, incluso hasta, eh, es como de avanzada, o sea, es decir, muchos, eh, y lo conversaba al inicio con, con Edith en corto, Muchos países voltean a ver cómo, cómo hace la ciencia México y cómo lo hacen muchos países de América Latina en términos la de difusión científica, porque en otros lugares del mundo están absolutamente dependiendo de las editoriales comerciales para que el contenido científico se distribuya. Aquí lo hacen las universidades a través de sus revistas. Entonces hay dinero público que al final está financiando la difusión científica. Y eso es algo que no sucede en otros países y que quisieran que sucediera, porque al final, como dice un investigador llamado Jean-Claude Godon eh, la ciencia como tal la absorben las universidades, excepto la partecita de la difusión científica, que en, que en algunos países la llevan las editoriales comerciales. Pero esa partecita de la difusión científica es menos del 10% del costo total de la, de la investigación científica, entonces ¿por qué dejársela a una editorial comercial? ¿Y por qué no hacer lo que hacen como México y América Latina? ¿De qué? haya inversión pública en ello, ¿no? como está haciendo hasta ahora. Entonces, se inventaron este modelo que se llama APC, que no es más que una cuota de publicación, si yo quiero que mi artículo sea publicado en acceso abierto. El APC es un modelo que nació en el norte del mundo, principalmente de las editoriales Springer SEL, etcétera etc. Por eso, un poco a mí me... Me sorprende, me sorprende mucho cuando, por ejemplo, en universidades públicas como la nuestra, y no pasa solo en la nuestra, pasa en todas, o muchas, en todas. Nos traen Springer a darnos el curso de publicar ¿Por qué? Porque detrás de ello hay... Ok, ya te enseñé a publicar en mis revistas, pero después te voy a cobrar. ¿Por qué no mejor traer...? Tenemos grandes editores aquí de revistas de la universidad, ¿por qué no promover que se publique, como yo les decía un poco en la receta, haciendo el truco ahí de pues, sortear para terminar publicado en acceso abierto y no pagar? ¿no? en vez de traer a una empresa comercial que me diga cómo y luego dónde publica y luego cuál es mi respectiva cuota? ¿no? Eso, a mí se me hace absurdo que, que eso suceda porque universidades públicas no tienen el recurso después para financiar la publicación en esas editoriales. Eh, Estas editoriales cobran comisiones elevadas, como ya los decíamos, eh, y todo gracias a que ellos han dicho que el factor de impacto es lo que vale en la ciencia. ¿no? Ellos promueven que si publicamos en Springer o en el serial, eso es lo que vale porque lo demás no se vive. ¿no? Eso es falso. ¿no? Eso, es, eso es lo que los sistemas de evaluación consideran que es bueno, pero no es necesariamente el canal de comunicación ahora. ¿no? Ahora que tenemos la web y ahora que tenemos otras formas de acceso a la información. Entonces, eh, inclusive pagar por publicar, no, y eso hay que aprenderlo de memoria, no garantiza que el autor retenga el copyright de su trabajo. O sea, encima que le voy a regalar mi trabajo, le voy a pagar porque me lo publique. encima de todo ni siquiera me garantiza que yo me quede con el derecho, ¿sí? que se lo tengo que ceder. ¿no? Así de absurdo, como les veía al inicio de la plática, así de absurdo funciona la ciencia.